Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver otras dos soluciones que podemos emplear para lograr la geometría de Ackermann sin modificar el ángulo de los brazos de dirección que es la solución más habitual. Lo primero que hay que tener en cuenta es eh, la definición clásica para lograr el 100% de Ackermann por enésima vez prolongando los brazos de dirección hasta que su, mm, el corte de sus prolongaciones se corten justo en el centro del eje trasero solamente es válida si la varilla de dirección es perfectamente perpendicular al eje longitudinal del vehículo. Es decir, si la cremallera de dirección, su prolongación es perfectamente recta, la varilla de dirección sigue en la misma dirección, perpendicular al centro del vehículo hasta llegar al brazo de dirección. Si nosotros modificamos la situación de la cremallera o de las violetas de, de dirección tipo car hacia adelante o hacia atrás, modificamos el grado de Ackerman. Concretamente, si nosotros retrasamos la cremallera hacia la parte trasera del vehículo, bien sea con la dirección por delante o por detrás, da igual. Si nosotros retrasamos la cremallera, añadimos Ackerman. Lo cual quiere decir que podríamos incluso lograr una geometría de Ackerman con los brazos paralelos si retrasásemos lo suficiente la cremallera. ¿Por qué? ¿Tú piensa que el Ackerman no es más que una mmm, progresividad geométrica? ¿Os acordáis de los capítulos de suspensión que hacíamos que habían duración, mmm, suspensiones que estaban más blanditas al principio, más duras al final? Porque teníamos una progresividad geométrica con unas violetas que subían y bajaban que lograban este efecto. Y era una cuestión puramente trigonométrica de los ángulos de entrada y de salida de las varillas en función de la posición de la suspensión. Pues esto es exactamente lo mismo, pero con el sistema de dirección. Si tú retrasas la cremallera hacia atrás, las varillas ya no están en prolongación con la cremallera, sino que forman un ángulo. ¿Cómo puedes comprender esto de una manera muy sencilla? Tú piensa en una determinada situación, si el volante giras a la izquierda y giras a la derecha, 10 grados, si el efecto es distinto, si una rueda va a girar más que la otra. Si tú retrasas la cremallera las varillas de dirección ya no están a 180 grados respecto a la línea de la cremallera, sino que están, imagínate, no lo sé, 10 grados inclinadas hacia adelante. Imagínate que giras el volante hacia la izquierda. La cremallera se desplaza hacia la derecha. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues eh, el ángulo que formaba la varilla de dirección derecha con la cremallera, que al principio eran 170 grados, se va a ir cerrando. Va a ser cada vez menor de 170, va a ir pasando hacia 160, para entendernos. Y sin embargo, en la varilla izquierda, que al principio eran 170 grados, al ir tirando de ella, se va a ir acercando a los 180 grados. Y es bastante fácil de entender que cuanto más cercano a los 180 grados sea este ángulo, más efecto vas a notar en la, el brazo de dirección. Cuanto más cerca de 180 grados, menos se pierde en una componente longitudinal, hacia adelante y atrás, y más se aprovecha en esta componente hacia izquierda y hacia la derecha, que es la que nos hace girar. Con lo cual, ahora mismo nos estamos dando cuenta que al retrasar la cremallera, la rueda interior va a girar más que la exterior. Le estamos dando Ackerman Muy bien, ¿y cuánto tendríamos que, avanzar, que hacer retroceder la cremallera para lograr un 100% de Ackerman teniendo, por ejemplo, los brazos de dirección paralelos? En el fondo, lo que te tienes que fijar es el ángulo que forman la varilla de dirección con el brazo de dirección. Eh, imagínate qué ángulo formarían los brazos de dirección con las varillas de dirección para lograr el Ackermann del 100% de la manera tradicional, haciendo converger los brazos de dirección, manteniendo la cremallera justo en línea con la varilla de dirección. Y ese ángulo debería ser el mismo que tendrías que lograr con la nueva posición de la cremallera. Si tú retrasas la cremallera, deberías de modificar los brazos de dirección de tal manera que el ángulo se mantuviese el mismo podrías lograr un 100% de Ackermann con los brazos de dirección perfectamente paralelos. Este efecto no lo podemos exagerar mucho, ¿por qué? Porque si nosotros retrasamos muchísimo la cremallera, el ángulo formado entre la cremallera y la varilla de dirección va a ser muy grande. Si tú tienes unas varillas de dirección a 40 grados de la prolongación de la cremallera, vas a producir unas flexiones muy importantes al girar. Lógicamente, cuando realices los apoyos, la varilla de dirección va a flexionar. Con lo cual no se puede exagerar muchísimo este efecto porque si no, lógicamente vamos a estropear el, el tacto de la dirección y además se va a poder doblar con cierta facilidad. Y existe un segundo sistema para lograr la geometría de Ackermann. En este caso solamente es aplicable a las direcciones tipo car, digamos, por, por una violeta central. Dijimos en el capítulo dedicado a este, a este tipo de direcciones que habían dos sistemas de violetas, de Uno que era una violeta simple en el cual se atornillaba las dos varillas en el mismo agujero y otras que tienen una forma más o menos triangular y las dos varillas estaban separadas, cada una en su agujero. De nuevo volvemos a lo mismo, es una cuestión puramente geométrica. Cuanto más separados estén entre ellos estos dos agujeros, más Ackermann introduciremos por esta medida. Cuando tú utilizas una violeta de dirección simple, las dos rótulas en el mismo agujero, si tú unes con una línea el punto de giro de la columna de dirección y el punto del de, centro de estas dos rótulas, eh, su prolongación con las varillas de dirección, imaginemos que es un, un ángulo recto, las dos varillas lógicamente giran lo mismo, te da igual girar a la izquierda que a la derecha. Cuando nosotros utilizamos dos orificios separados, ya no están formando 90 grados las dos varillas con esta línea imaginaria. Una formará, no sé, 80 grados y otra formará 100 grados. Y de nuevo nos ocurre lo mismo, que cuando nosotros giremos, una de las dos se va a ir aproximando a este ideal de 90 grados, que es donde más efecto tiene la violeta de dirección. Y la otra, al revés, se va a ir alejando de, este, de estos 90 grados que son los que más efecto tienen. Y de nuevo, es la rueda interior la que gira más que la rueda exterior. Si tú giras el volante a la izquierda, eh, la varilla izquierda, va a ir eh, disminuyendo su ángulo de 100 grados, acercándose a los 90 grados respecto a esta línea imaginaria, con lo cual va a ser más efectiva que la derecha, que precisamente se aleja de estos 90 grados. Resumiendo, tenemos tres maneras de lograr a uno, haciendo converger los brazos de dirección. Dos, desplazando hacia atrás la cremallera o las violetas de dirección. Y tres, en el caso de las direcciones tipo CAR, separando los orificios de encaje de las, de las rótulas eh, con la violeta de dirección. Podemos combinarlos de tal manera que podemos lograr un 100% de Ackerman en nuestro vehículo. Nos vemos en el próximo capítulo.